No, gracias a usted, gracias por tenerme aquí. Están 5 y 1 las Águilas, un buen inicio, eh, dijiste en la rueda de prensa aquí vas a traer la mística ganadora pero de familia de Águilas Ibaeñas, ¿cómo ha resultado todo este equipo? Bueno bien, el equipo se ve bien, se ve un equipo eh, con mucha eh, profundidad, mucha rapidez, poder y lo más importante buena defensa, yo entiendo que el equipo juega buena defensa, es un equipo que te puede ganar eh, con poder, con melodía, picheo buena defensa y eso es lo que uno busca, en los juegos se van a perder y ganar, pero el fundamento es que hace que uno gana más que lo que pierde. Stanley, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas vemos un equipo aguilucho bastante compactado, ramón Arturo Peña, coach de picheo, Luis Polonia, coach de bateo, eh, Tú mismo, que has sido parte de la familia Aguilucha durante mucho tiempo. En sentido general, ¿qué entiende Stanley Javier? Que debe mejorar el equipo cibaeño para optar, optar, volver por lo menos una vez más a la serie final mira yo yo, yo no pienso tan lejos el juego de hoy es que yo me concentro uno no puede pensar eh, irse tan lejos y pensar en, clasific en clasificación ahora porque falta mucho terreno y uno pierde entonces el enfoque en el juego de hoy nosotros eh, tenemos buenos jugadores y todos los equipos necesitan mejorarse en, en todas las eh, en todas las partes de su juego y porque uno nunca está 100% por lesiones, por una serie de cosas, pero lo importante es mantenerse con una profundidad buena en caso de que pase cualquier, cualquier lesión, cualquier eh, jugador se vaya, pero en este momento nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y es lo, es lo importante. Los importados eh, han hecho un buen trabajo, eh, Mike Bianucci ha estado bateando, Dan Black ayer tuvo un gran partido, eh, ¿Hay algún tiempo límite para ellos? Eh, ¿Se van a quedar la temporada completa? ¿Cuál es el estatus de estos jugadores? No, no, nosotros contratamos jugadores para, para que se queden con nosotros si y hacen un buen papel, se queden con nosotros y sean parte de, del equipo de nosotros. Y, y, y, pero el estatus de ellos es hasta, hasta donde nosotros queramos que Eso es importante. No, claro que sí, claro que sí. el caso de Zoilo Almonte, ¿él estará también para toda la temporada? ¿Hay algún tipo de restricción de los Yankees? ¿Cuál es la situación con él? Es que yo no me puedo pensar tan lejos. Yo, yo sé que él va a estar hoy. Hoy eso, eso, es lo que es lo más importante. Porque es que uno no puede especular, uno puede, ¿me entiendes? Uno se pasa el tiempo especulando y se olvida de hoy. Yo sé que él va a jugar hoy. Lo más importante, no sé mañana ni pasado, pero hoy él va a jugar. Y yo entiendo que todos los gerentes eh, pensamos así. Porque uno no puede pensar con lo que va a pasar dentro de dos, tres semanas, un mes, dos meses. Eh, lo, ide lo ideal sería que se quedaran y que jugaran el año entero. Eso, eso sería lo ideal, pero a veces no es lo que uno quiere. A veces lo que ellos quieran, pero lo, lo, lo importante es ponerse en una situación buena, que cuando eso suceda, entonces uno pueda eh, tener un poquito de, de espacio, pushing, como dicen los gringos.